ahí va entonces Xavi, ¿qué tal? pues eh, esta película de Cripcam eh, aparte que aquí hay controversia con el nombre, aquí la gente dice ¿por qué estuñidos? ¿por qué inválidos? y bueno, les he tenido que explicar un poco el concepto eh, ayer, ayer estuve investigando sobre, por ejemplo, el colectivo Marica Ajá. Es, se autodenomina de esa manera, porque cuando uno se apropia de... O sea, el valor de, un, de, un, de una, una etiqueta es el valor que le pone la gente. Entonces, cuando se auto, um, um, uno se auto un colectivo se, se apropia de, de, de una terminología, puede cambiar completamente su contexto eh, que antes era... Eh, pe peyorativo, como por ejemplo llamar maricas a, la a las personas con que son del colectivo LGTB o bollera a las chicas LGTB también entonces el colectivo bollera o el colectivo maricas se apropia de ese nombre y le, y le da una, una potencia y una, y una fuerza especial para el colectivo entonces eh, llamarse crip o tullido o inválido eh, si nos lo, nos lo autoproclamamos nosotros cuando alguien nos diga tullido o inválido, diría, sí, y que es, es, es, el, es el, el nombre de mi colectivo. Pero bueno, eh, sabemos que estamos un poco más atrasados que los pa países anglosajones, ¿no? Como que ellos se llaman pues, el colectivo Crippelpang, por ejemplo, por ejemplo, y eso me parece muy potente. Eh, la, la teoría Cripple Punk, pues hace que la, las personas no, con discapacidad no tengan que estar etiquetadas como muy delicadas y obedientes. y sí, un, y esas, poco, y un poco de eso hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas cuando también nos reunimos? Sí. Eh, sí. Sobre diversidad funcional, que a mí por ahí me costaba entenderlo porque digo, bueno, a ver, ¿cómo puedo decir yo que, que sí, diversidad funcional, todo muy lindo, pero la verdad es que me, me da bronca, <ríe> es muy romántico sí. diversidad funcional, no no sé, todavía es como que no me hallo, me, me, a mí me gusta más enojarme, me gusta más eh, decir, esto está fallando, y si me tiene que decir liceada, renga, lo que sea, decímelo, pero sacame las escaleras, poneme una comunicación accesible, eh, que podamos estar todos, que no tengamos que ir, lo de las rampas pedir rampa lo del, los de Braille pedir Braille, lo del LSA pedir LSA, o sea, me parece que de uh -huh. eso se trata. Y la película me encantó porque, bueno, eh, anoté un par de cosas ahí que, que ahora, bueno, me quedaron por allá y ahora las voy a ir a buscar. Pero eh, sí, el tema de eso de que estaban abajo, es eh, como lo que yo venía construyendo en mi cabeza, el discapacitómetro, le digo yo. Uh -huh. Pero es como que yo ellos... Eh, Dentro del mismo campamento Eran todos, digamos, eh, diversos no Difer Eran todos iguales Pero sí. como que afuera Estaban abajo los de la discapacidad mental Y arriba los de la, los más funcionales o las Bueno, más funcionales. Ahí, ahí te puedo corregir un momento Porque hablaron que en el propio campamento Habían jerarquías distintas Los polio los, Bueno, los... eso es lo que yo no entendí en un momento de la película lo anoté porque quería hablarlo ahora, porque en el sí. yo no entendí si en el mismo campamento también sí, estaba esa sí. jerarquización. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo, lo dijo clarísimo. Sí. sí. Y ahora sí, eh, chicos, volví. Eh, lo, lo, Perdón, ahora... es que no pude ingresar, Marcelo, pero pues lo dejamos aquí en el audio de WhatsApp para que nos escuche y si quiere aportar algo, este uh -huh. pues que lo comente por acá, ¿verdad? Bien. Vale. Ok, perdonen por interrumpir. ¿En qué se quedó Javi de lo que estaba diciendo? Ay, no me acuerdo. <risas> Javi decía el pues no, tema de, de las la jerarquías. Eso. De las jerarquías dentro del campamento. Que había, el, bueno, el, el hilo conductor era este chico que tiene, que tiene espina bífida y que se fue con 15 o 16 años al campamento. Y él hablaba de eso, que, que los que tenían aspecto más normalizado por ejemplo los que iban con bastón muletas los o sea, de polio pues por ejemplo los de que, polio, o, la, o, el chiste de Denise ¿verdad? sí, sí. O, el, o, el, o el mismo que, que tiene eh, espina bífida sentado en una silla tenía una, un aspecto eh, más, más normativo evidentemente por ejemplo en temas como la, la dificultad en el lenguaje son, son eh, fronteras, barreras muy, muy fuertes. Las personas con parálisis cerebral, que había esa chica que tardó tanto rato en explicar algo, y el otro chico con parálisis dijo, ha dicho esto, ¿sabes? Como, Ajá, eh, es como sintetizar las cosas. Sí. Pues es, esa diferencia de, por ejemplo, de lenguaje o de, o de forma física o de movimiento o de movilidad, eh, eh, crea inconscientemente esa jerarquía. Yo no creo, yo no creo, no supongo y a mí nunca me ha, nunca me he sentido así como eh, discriminador de otras personas con diversidad funcional. Si, si ha sucedido es algo inconsciente o, claro. o, o muy feo, pero no. no sí, es, no es como persona caso. no, pero hay un punto, Javi, que quiero tocar contigo y también no. con los chicos que ayer estaba comentando con un amigo mío, Ferry Cardes. Ferry Cardes también tiene atrofia muscular espinal como yo. Eh, nosotros estamos dentro de la categoría, según Crip Camp, de los discapacitados jodidos, porque nuestro cuerpo es como un costal de papa, ¿no? Entonces no. hablamos de sexualidad y me di le dije, oye, ¿te enamorarías con alguien igual con Ame como tú? O sea, uh -huh. ¿de veras te enamorarías de alguien? Y dice, pues mírate, te soy sincero. O sea me puede gustar, la, la podemos pasar genial, ir al cine, practicar, tomar un helado, lo que quieras. Dice, pero es que a mí sí me gusta follar, ¿no? Me gusta tener sexo. Dice, oh. le dije, imagínate dos costales de papas en la cama, ¿no? O sea, ¿qué le tiras con dos costales de papas en la cama? Y le dije, me acordé de un exnovio mío, uh -huh. argentino, al que te dije, Marcelo, que cuando lo vea lo vamos a moler a piña los dos. Obviamente. Pero haz de cuenta que yo lo que le decía a mi exnovio, porque también tenía atrofia como yo, le decía, a ver, a ver, a ver, es imposible que haya algo entre tú y yo. Estás consciente, estás consciente que yo vivo en México, estás consciente que tú vives en Argentina. Estás consciente que están de la chingada las cosas y está muy cabrón que yo vaya a Argentina contigo. Y otra cosa, en el supuesto caso, que en unos 10 años, saliendo de la facultad, teniendo un trabajo, haga mis ahorritos y vaya a Argentina, cuando estemos en la cama, no va a haber uh -huh. nada de nada. ¿Estás consciente de eso? Porque somos bueno. dos costales de papa, ¿no? Perdóneme, pero hay soluciones. Yo tengo un amigo con parálisis cerebral. Español cuente, cuente, cuente. Que, que se querrá fue contar, espera, al... querrá contar. Que comparta junto con Marcelo eso. Ahí van a compartir las experiencias, ¿verdad? Esperen, esperen bueno, que estamos saliendo en vivo, ¿eh? Recuerden eso. Es horario familiar, no, no, no, no. es horario familiar, como Claro. Decir, aquí aquí lo vamos a por privado a esto. Aquí decimos, a eso le llamamos, hay, hay ropa tendida. Cuando eso. decimos hay ropa, hay ropa tendida... Hay, Recuerden, hay, por hay, favor, hay que estamos en sí, vivo. Sí, sí, no <risa> se preocupen. Esto, pues, tengo un amigo eh, que, se fue, que se fue a México a, a estar con su novia. Una, que no me acuerdo qué, qué diversidad funcional tiene, pero cuerpo muy complicado y no, algo muscular, supongo. Y, y y él también y lo y la solución ah ya sé quién es amiga mía es amiga mía ella tiene la misma digamos, discapacidad no, no, que yo pero no voy a decir el nombre vale entonces pues lo que lo que lo solucionaban con asistencia sexual pues sí pero yo soy muy el antigüita como buena tapatía conservadora y a mí sí me gusta que nada más se han dado las cosas pero, pues hay que, hay, pues para conseguir esas cosas, hay que avanzar, eh, hay que romper eh, barreras mentales, barreras de... Ya pues, me las está de... rompiendo Marcelo. Puedo, puedo, eh, puedo, puedo aportar algo. Puedo aportar A aporte. algo. No, lo que aporto es, nada que ver, pero tiene que ver en realidad. Y digo, para Mari, que le, para Fernanda, eh, ¿los apoyos son necesarios eh, en la cama? y en el trabajo y en la familia y con una hija y los apoyos siempre son necesarios. Eh, estamos, sí. en, estamos hablando de un apoyo que todos creemos que es un pudor o que está tabú o lo que sea. pero okay, ahorita necesario. que Marcelo nos diga de su experiencia, a ver, ahora sí Marcelo, te dejamos hablar. ¿Sí lo escuchan? Fernanda, o sea, yo trabajé, o tengo el título, o la... Déjenme, subo el audio. experiencia de ser ¿Ya? persona activa con, eh, con discapacidad en la parte íntima, y segundo, yo me dediqué a saber cómo manejar una persona con discapacidad en la parte íntima también. Entonces, hay, hay muchos secretos antes de... Eh, y muchos elementos en la cual dos personas con discapacidad pueden tener relaciones normalmente. Una, como Fernanda, no tiene movilidad en la cintura, se puede utilizar un producto externo que es una pelota, ella se ríe, pero la pelota, eh, en el caso de ella, se puede poner arriba de la pelota y la otra persona puede actuar de la misma manera que moviendo su cintura que lo hace una pelota debajo de la persona y si no pues eh, muchas otras cosas es una una cuña una cuña es eh, como si fuera un triángulo que hace que el cuerpo de la persona que no se puede mover se pueda elevar ¿me explico? Sí sí sí estás hablando de apoyos que no son personas no, no son personas, pero apoya a que haga ciertas posiciones la persona con discapacidad o tenga ciertas mañas, como decimos en México, ¿no? Mañas, sí, acá, acá, acá también. A ver, si me vuelves cinco minutos, vamos a ver si puedo entrar. Ahora que está mi amigo Carlos, acá a ver si podemos entrar. Decir, la clave era... Conectados, o bueno, es la contraseña conectados. ¿Y la clave te la paso por privado? Yo lo, lo que quería com comentar es el tema de, eh, de la reunión de Zoom, porque hablando de los apoyos, eh, la, la, la cuenta de Zoom que yo tengo es gratuita y me da 40 minutos nada más porque no, sí. no, no pagué la membresía, porque no tengo para pagarla. Entonces, eh, como para que sepan todos que a los 40 minutos es posible que se corte. La otra vez no pasó, pero bueno, eh, depende de Zoom eso. Sí, sí depende de Zoom. Así que, bueno, para avisarles que si de repente se cierra, volvamos a conectarnos porque es por eso. Vale. Bien. Bueno, mientras esperamos que venga entonces Guille, eh, continuamos con el tema de los apoyos, apoyos, eh, porque creo que Fer entendía que la asistencia era eh, eh, tenía que ser con personas, pero por ahí puede asistirte tu pareja también. Sí. ¿Fer estás ahí? ¿Escuchas? Hola, no, no, no, no creo que esté, ¿no? A ver, es? acá estoy, nada más que ya Marce pudo ingresar. Uy, Nada más que no se ve Marce. Marce, dale clic a... Ay, ¿dónde dice lo de video? Sí. Pone abajo donde está un microfonito para que se escuche el audio. Y a un lado hay una cámara que es para que te veas tú. Hazle clic en, en el micrófono para que te escuches. En el, Eso habla, déjate apago en WhatsApp. Hola, hola. Ya te oyes, ya, ya hola. te escuchas, Marcelo. Hola, hola, ¿nos escuchas? Que mi idea. En que me Hola, ya te, ya te escuchas, Marcelo. Hola, hola, hola. Ya, ya te escuchas. Sí. Hola, pronto te veremos. Sí, Ay. para verte necesitas, al lado hay una cámara de video. Al lado del micrófono, ahí dale clic para verte. Una camarita, ¿dónde? Ahí te estoy, mandando la, te estoy mandando la solicitud para que vos apretes. Ahí está. Okay, ahí, está ahí está, ahí está. Te vemos, Marce. Te vemos el ahora ya. sí, hola. Hola. Ahora sí, oh, no. hola. Estamos hablando de los apoyos, ahora sí. Ahora sí. Le decía que hay un montón de apoyos en la cual uno no se puede sentir más, menos o más personas por no tener el apoyo y no tener el disfrute de otra persona. Eso es lo que yo comentaba hace un rato y se lo comenté siempre a Fernando Que ella me dice, yo no voy a poder, o, o, o, o hay muchas personas que me han dicho, no, no voy a poder, no voy a, te voy a hacer pesado. No, eso no hace falta, de ser pesado o, o movilizar un cuerpo que esté como decían recién, una bolsa de papa, o sea, Ningún cuerpo es una bolsa de papa. Hay que saber hasta dónde puede dar una persona y, de, y hasta dónde puede dar la otra persona. Y si no, buscar qué apoyo solicitar? Bien. Pues, como lo que comentábamos de este ejemplo de mi amiga, cuyo nombre nos abstendremos de comentar acá. <risa> sí, no, no. Pero que ya ya sabemos varios esa, esa historia, digo, de la comunidad de, de tullidos de habla hispana. Que quizás, como dices tú, Javi, a mí también me joden porque en una ocasión, no sé si... Ah, no, pues no me tenías en Facebook tú hasta hace poco. más yo te seguía tus publicaciones. Pero a una, a una influencer mexicana por Instagram... Como yo también estoy en proceso de ser influencer, como tú que tú ya lo eres, pero... No, no, no, para, yo no tengo esa intención, pero bueno. Pero haces tus publicaciones y tiene varios likes y eso, y varios no. compartidos, entonces ya te puedo considerar influencer en el área. Entonces, Ajá. esta chica, pues es millennial como yo, de mi edad, toca ya mía, y se me hizo fácil decirle que me siguiera por Instagram, ¿no? Le mandé uh -huh. una nota de voz, me presenté, y se me hizo fácil decirte que, pues, era como para apoyar a las tullidas feministas, ¿no? Y uh -huh. esta chica no entendió el sentido sarcástico. Con lo que yo decía las cosas, hizo un Twitter donde decía, recibí una, no una nota de voz, este, de una... De una morra mexicana y que no sé qué, que también tiene discapacidad. Pero, híjole, dijo que para apoyar a tu feministas, me perdiste, bebé. ¿Por qué? Porque dice que, o sea, yo le dije, yo con lo que la confronté, le dije que sí si sabe qué es el capacitismo, ¿no? Y que sí si entendió el sarcasmo sí. de mis palabras. Y un amigo me jode y me dice, es que ¿por qué te clavas con esta chica? ¿Por qué la criticas? Eh, pobrecita, es que tienes obsesión con ella. No es que tenga obsesión con ella, simplemente yo abro un diálogo con ella donde le dije, a ver, te critico dos cosas, hablándolo profesionalmente. Más allá que yo estoy en proceso de ser influencer, y más allá uh -huh. que yo tengo discapacidad y esto, ¿no? Hablándolo uh -huh. profesionalmente le dije... ¿Sabes qué es el capacitismo? ¿Y sabes qué se utiliza en la terminología, pues, estadounidense, española y todo esto, el tullido, el PRI, etcétera? El lisiado, qué sé yo, lo que decías tú, precisamente. Sí, sí. Este, sí, sí. Y le dije, aparte, eh, un concepto del feminismo, que yo hago mucho crítica, como misma feminista que, que digo que soy, pero yo soy de la ola antiaborto y tal, es la sororidad. Eso después lo vamos a debatir en algún momento. Pero... Pero ya... ya lo debatimos, ya lo debatimos igual, ya lo debatimos. Sí, sí. Pero... Pues, pero, bueno. pero. Está grabado en el YouTube, ya está debatido. Ah, bueno, luego no. ver el video, pero prosigo con esta anécdota, ¿no? Y le dije: sí. Y una crítica que te hago a ti es la falta de sororidad en mismas uh -huh. mujeres con discapacidad. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo te pedí un apoyo para dar uh -huh. a conocer mi proyecto, invitar a otras chicas, compartir. Como estamos haciendo ahorita en esta mesa, en nuestras casitas, por el uh -huh. COVID y todas estas cuestiones. Entonces, uh -huh. este, ese era mi propósito, ¿no? Sumar esfuerzos, compartir experiencias, que es el propósito siempre de mi proyecto, ¿no? Y le dije, ¿y tú qué me dijiste? ¿No me permitiste dialogarlo? Y expusiste una situación quemándome en una red social. Y dije, bueno. es que no puse tu nombre. Le dije, no, pero ¿quién te mandó nota de voz con discapacidad? Perdón, que te, perdón que, te, que te haga un paréntesis a tu relato, pero me parece también que eh, darle, eh, darle la entidad que merece y, y el valor que merece la red social. La red social no es más que una red para generar red. Y dentro de esa red de personas, eh, los likes y los no likes, a ver, yo será que soy más grande que vos, y por ahí no no, lo, no los tengo muy en cuenta, sí, los tengo que tener en cuenta porque eh, se trata de... Yo la red social la uso para conocer personas. Y, y no quiere, a ver, no nos estigmaticemos nosotros mismos también. Me parece que dentro de, del colectivo de personas con discapacidad también no todas las personas tienen los mismos pensamientos que uno o, o las mismas formas de actuar que uno. Entonces, eh, simplemente la red social es para generar red. Mientras uno tenga claro el objetivo y lo que quiera, no importa qué cantidad de gente te siga o no te siga, lo importante es brindar todo lo que vos tenés para el otro. Exacto, y no jodernos como misma comunidad con discapacidad, porque yo le di un consejo. Le dije que entre mismas mujeres con discapacidad no tenemos por qué jodernos unas a las otras, ¿no? Uh -huh. Y o sea, yo, yo a propósito, como yo soy muy polémica, quizás no sé si me hayas leído antes, Javi, pero yo le comentaba precisamente a Ferricardo y le dije, estábamos jodiendo cuando hablamos lo de los costales de papa, ¿no? Uh -huh. Y este, en esa conversación también le dije, a, a ver, ya, al chilazo, ¿no? Yo como buena mexicana y que soy muy uh -huh. grosera. Al chilazo, dime, cuando me conociste, ¿qué pensaste de mí? o por qué me hablaste, ¿no? este Y ya me dijo, pues mira, te soy sincero. Me caías, no eras no eras como que mi top, porque tú diario hablabas de discapacidad y decía que esta chava era su discapacidad y punto. Porque yo siempre publico eso. Y soy muy polémica en mis publicaciones. Y le dije, yo soy de esa clase de personas que me puedes... Puede caerte de poca madre, como decimos en México, o también te puedo cagar. O sea, no te soy indiferente porque o te caigo bien o te caigo mal. ¿No? O quizá porque puedo decir las cosas que en el fondo de tu subconsciente piensas, pero no las dices. Que ese ejemplo, siendo Marce que tú y yo hicimos unos letreros el otro día, donde nos cajamos de risa de ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, que, o sea, yo, por ejemplo, yo eh, rompo estructura. Cuando Fernanda me dijo hacer un letrero, yo te dije que sí. ¿Por qué? Porque yo, eh, si no empiezo yo a eh, romper estructura, yo rompo en casa la A mí, si me, decís, la si me decís no se puede, yo te digo que sí se puede. Si me decís no vayas, yo voy. ¿Me ¿Explico? No, no me interesa, si, no sé si me, no sé si me, si me seguís, pero... Yo soy sí, el primero que si rompo estructuras, soy yo solo. Que rompo Exacto, y uno Entonces, tiene una personalidad más allá de una red social. Como lo que decía Nati, en una red social, va de a decir Javi algo. Eh, no, perdonen, perdonen que, que les interrumpa, pero esto tiene un tiempo limitado, creo yo. Y me, me, me os quería preguntar cuál era la, el hilo de... De la conversación de hoy, porque igual nos estamos, nos estamos centrando en, en, un, en algo que igual eh, es muy interesante, pero lo podríamos eh, dedicar a, en otra reunión, si queréis, no sé. Porque también pues sí, tenemos, sí si me dicen bien el hilo, porque habíamos empezado con representaciones desde la sí, conversación sí. que tuvo Nati conmigo, hablamos nada más genérico mm -hmm. de redes sociales, un poco de la historia de la discapacidad. Ah, y todas ah pues yo vi a. La había leído algo de cómo la película exactamente confinamiento les parece si les parece podemos eh, eh, linkear digamos o sea hablar de la película sí de qué vieron en la película y cómo lo vemos representado en estos días que pasamos dentro de casa y qué es lo que vamos a proyectar para cuando podamos salir. Si les parece, vamos de a uno, tratamos de hacer algo cortito. Una síntesis. Que, una Marcelo síntesis. no ha visto la película, pero él que nos dio opinión Bien. de los que sí la vimos y él Bien. Cómo, puede, cómo puede hacer una analogía de Bien. los relatos que vamos a hacer. Con lo Bien, que yo, se vive en la actualidad, ¿no? Pero me parece Martín. que sería bueno que empiece que empiece Xavi, así vamos ordenados y, y podemos escucharnos todos. Entonces, ¿sí? ¿quién sería? Javier, Xavi, el, tú, vos, Nati y yo. Dale, dale, así. Eh, yo no, no, no quiero ningún privilegio, ni, ni por edad, ni por ser eh, No, no, masculino. sí, por edad, por edad, Javi, dale, te tocó. Bueno, hijo, hijos míos, en la película de ayer... Podemos ver. A ver, no, fuera bromas. Eh, a mí me dio, me dio al ver la película, como un shock muy fuerte en, en relación a cómo es que socialmente en esas épocas, hablamos de los años principios de los 70 años 72 en el campamento. Cómo es que en esa época, después de ese campamento, la gente salió y, y, y se fue a, a esos lugares, eh, no sé, al, al Capitolio y demás, y eh, invadieron esa, esa sede de la de sanidad de, de América y tal y cual. Y recordando lo mismo, en Cataluña, en Barcelona, en el Serem, en el Servicio de Rehabilitación eh, para, para Minusválidos, Válidos, como era el único sitio que teníamos, se, eh, 45 personas se instalaron en, en, es, en, esa, en esa sede y se hizo una huelga, una, una, una sentada. Eh, la gente le, incluso llegó a desbaratar su silla de ruedas y, a, a, y, a, y desbaratar el elevador para que no los pudieran desalojar, imagínate. y Yo, yo tenía 17 años en ese momento, en el año 77, y eh, estuve ahí apoyando cuando, como podía, porque tampoco no, no era menor de edad y no me podía quedar a, a dormir ahí. Pero iba a, más yo, yo trabajaba bastante... no, en esa época no estaba trabajando todavía, pero sí que fui por ahí. Eh, entonces, la cuestión es cómo es que años atrás, décadas atrás, la gente era mucho más reivindicativa y con mucho más impulso para a, reclamar sus derechos y hoy en día que tenemos medios de comunicación, tenemos teléfonos móviles, antes, antes ellos se, se comunicaban con cualquier talquis del ejército. Eh, la gente, incluso las, los apoyos, los apoyos para personas con diversidad funcional eran mucho peores que ahora. Ent entonces la gente estaba dispuesta a dormir en, en, el, en el piso. Y hoy en día estamos como, como muy señoritos todos y nadie quiere perder, o sea, nadie propones una manifestación la gente va, va muy poca gente bueno ahí lo dejo para, para enfocar este este esta parte de, de qué me sorprendió a mí tanto del, de la película de, eh, voy a repetir la, el nombre de la película porque creo que se ha unido gente en nuestros Facebooks eh, la película es Crip Cam y se pasa en la, en, en la plataforma eh, de vídeos online de netflix y es una película que yo creo que toda la sociedad tiene que ver no Exacto. solamente per personas con diversidad funcional sino para que la gente se dé cuenta en esa película los los monitores decían que se quedaban bloqueados porque nunca hice, uno decía yo eh, he estado con he estado igual con, con personas con discapacidad como con luchadores de sumo o sea nunca habían estado en contacto con personas con diversidad funcional ni de lejos ni de cerca ni en una reunión y se, se vieron inmersos en, en, en bueno en esos hippies de esa época a atender a personas con diversidad funcional. <coughs> y, y cómo es que qué, qué pensáis vosotras que qué está pasando porque la gente no tiene ese eh, aire reivindicativo. Abby. Te doy yo mi opinión como Millennial, la más chamaca de, del clan. Mira, yo algo que observo es porque les han lavado los sesos estos aparatejos y les falta tener cojones. Te lo digo porque yo tengo mi grupo Orgullo Disca en WhatsApp y yo les he dicho hay que reunirnos y esto, hay problemas de transporte, yo ya me he tratado de mover por la buena para dar una respuesta, mandé mi queja, he llamado también a la Secretaría de Transporte de acá y me han mandado a la chingada. Así lo puedo decir. Me han mandado a la chingada, entonces yo que estoy pensando, como loca voy a tomar las técnicas de los de Crip Camp para hacer mi sí. propia revolución. De hecho estoy considerando, Javi, juntar plata... Sí ve recursos y quiero, mi sueño de la vida es comprar una combi, se te entera, que tenga un simbolismo, entrevistar a compas con discapacidad, porque déjame te cuento, Orgullo Disca tiene historia revolucionaria, ¿eh? Orgullo Disca uh -huh. yo lo arranqué el 4 de diciembre eh, porque tuve invitaciones, que da pláticas, el día de las personas con discapacidad, de los ayuntamientos. Ya sabes, pero al menos aquí en México, como nos tratan ese día es, ve te siento a un lugar al aire libre, hay sol, te doy tres tacos de a un peso, un jugo de pesito, de esos de cajita de cartón, te quedas sentadito, mirar las exposiciones, quien canta, las palabras del gobernador, o el presidente municipal, y te vas a tu casa, ¿no? Esa es la manera pasiva como en México se concibe la discapacidad, ¿no? Y algo épico que pasó en esa transmisión fue, y que después yo me di de topes en la cabeza, yo hice una denuncia a una institución de gobierno y la directora de esa institución, terminando la transmisión, hubo una falla, me buscó y me pidió quitar el material no, porque estaba en peligro su trabajo, porque yo hice la denuncia de una situación que comenté con Nati Pelillo en la plática que tuvimos el otro día, que no la quiero repetir acá, igual por esta situación de no dar nombres, pero me quedé, oh carajo, ese día no había hecho aviso de nada, solo lo hice de loca, dije, bueno, este lo de la discapacidad, siempre vamos a eventos, somos los espectadores, ¿Y por qué no tomar acción en nuestros asuntos? Yo soy Millennial, estudié Ciencias de la Comunicación, me la vivo pegada a las redes sociales y todo esto, y pues dije, bueno, ¿cómo podemos crear revolución desde acá? Empecemos con el programa Orgullodisca, ¿no? Entonces, pues, haciendo una transmisión que fue esa, otra, otra, Invitando gente, perdón sexuario. que te perdón que te, te corte y ahí fue cuando se crea la, ahí es se crea la red, porque eh, poniendo me parece que poniendo en común todas estas cuestiones, no tanto los likes y, y, y quién me sigue y quién no me sigue, sino me parece que lo importante es poner en común eh, y encontrar lo que tenemos en común con otras personas. Eh, es ahí Exacto. donde yo te vi a vos, donde vos eh, lo vi a Javi, donde digo, bueno, eh, ¿qué podemos hacer? hacer, vos estabas, digo mire qué bueno lo que está haciendo ella, que eran tus tu publicaciones, eh, yo había hecho diferentes conferencias por Zoom, entonces digo bueno ayer a la noche me comuniqué con un chico también que trabaja en una fundación que vi que usa Stream Shard y me parece que es lo que estamos haciendo ahora para transmitirlo en vivo y que lo puedan escuchar también no otras personas porque no solamente eh, las personas con discapacidad nos tenemos que eh, transversalmente unir para hablar sobre todas estas cuestiones. Me parece también toda la sociedad, todo, todo desde cada lugar puede hacer algo para eh, ser solidario con el otro, porque en definitiva se trata de eso, no de la discapacidad, sino de ser solidario con el otro, y de, y de, y de ver cómo podemos hacer Ahora que estamos pasando justamente por este momento en donde necesitamos sí o sí ser solidario con el otro, cómo podemos hacer eh, de aquí en adelante cuando surja que tengamos que salir a la calle y, y vayamos a pedir una rampa o eh, nos pidan a nosotros como persona con discapacidad asesoramiento en algo también puede ser, porque, ¿por qué no? Eh, bueno, de esa manera, ¿cómo, cómo, cómo eh, se ven eh, de acá a dos o tres meses? Esperemos que, que, que cuando podamos salir o cuando, cuando podamos reinventarnos, ¿no? Creo que nos estamos ¿Sí? reinventando ahora. A ver, ¿Qué ahora es que también Marce nos comparta, porque se quiso sumar <ríe> a mis hermanos. Bueno, responde entonces, Marce, te toca responder ese, ese hilo. Yo puedo, o sea, yo le puedo contar. Acá en Argentina, o sea, está el, ya están las rampas en la calle, yo la semana pasada, les cuento esto cortito, la semana pasada en la esquina de mi casa había un camión haciendo una rampa para discapacitados, porque esto es ley, al ser ley tiene que haber en todas las esquinas una rampa, entonces yo tenía, me faltaba a mí en mi casa una rampa, entonces me crucé, no sé, hablé con él, con el albaní que estaba haciendo la rampa, le dije, ¿cuánto me saldría hacerme una rampa para mi propia casa que está en un patio? O sea, tengo que salir de un patio, ¿cuánto me salía? Me cobró el muchacho, por hacerme la rampa, por ponerme el material y unas baldosas, 800 pesos con material incluido. Y eso me dijo, eh, nosotros estamos haciendo el, la mezcla, nosotros vamos con el material a tu casa y te ponemos la rampa. Y en todo este chiste me salió 800 pesos, que no es nada para lo que yo necesitaba, que era mi, mi rampa. En eso, cuando yo salgo a la calle, veo que en todas las esquinas hay rampas. Entonces, cuando una vez me tocó hacer una protesta frente a una rampa porque no había en, ese, en esa esquina, agarré y me, me saqué una foto diciendo que en esa esquina tenía que haber una rampa. sabes cuántos camiones aparecieron? Cuatro camiones. ¿Por qué? Porque yo los lo llevé al, al, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires llevando una carpeta diciendo que en esas, en esas cuatro esquinas no había una puta rampa. Y así empezamos. Ahora, en todas las esquinas de Buenos Aires hay accesibilidad con rampas. Eh, en los cines también te dejan entrar. Sacan dos butacas y te dejan tirar tu película de cine. El ¿En primera rampa, fila? En primera fila. Ah, oh, no, vamos a ir al Eso no, eso no es aceptable. Vamos a ir al cine de Buenos Aires, entonces, porque. No, acá... no, es, no, es, no es aceptable. En primera ¿Cómo, fila? Evacuamos, no es... ¿Cómo evacuamos? No, ¿y cómo ves ¿Cómo... la película? ¿Así? No. Hay un porque... montón de temas ahí para hablar, sí. Hay muchos eh, temas para hablar. En los cines que yo he ido, te, eh, había una rampa que llega a la pantalla. O sea, vos te subís a la rampa y ahí te sentás. Sí, debe ser como el que tenemos acá en Rosario, que vos quedás más o menos en la décima fila. Acá solamente hay un cine, un puro cine con elevador que quedas arriba y que no te tuerces el cuello. En Plaza bueno, Galerías, pero ¿ves? ahí en Cine. Para que no se nos vaya el hilo de la conversación, me parece que podemos hacer otra charla en donde hablemos exclusivamente de la accesibilidad que hay en los medios de espectáculos públicos. Así que para la próxima. Ahora, Esa, no Ahora seguimos pasa página. con Del COVID, seguimos con Javier. Eh, tengo en fin. que ah, vale. Un ¿Cómo, cierre, ¿cómo, un vamos? cierre, un cierre para ver cómo te ves de acá cuando termine este, este cuidado intensivo, esta terapia intensiva mundial. Cuando, cuando se pueda salir, yo me voy a pasar todos los, los mismos días que me he quedado en casa, fuera de casa. Claro, claro. No, voy a, por ejemplo, yo so, yo vivo cerca de, del mar y ah, me gusta sí. el sol. Vivo a 600 metros de la playa adaptada de Barcelona. Qué lindo. Sí. Entonces, pues, eh, a ver, y por ejemplo, encontrarme con gente, visitarla, abrazarla... Eh, yo sí. es, eso, eso, me, eso nos afecta a todas las personas, no solamente a las personas con diversidad funcional. Pero, evidentemente, también eh, tenemos que ser, ser eh, realistas cuando cuando hay una crisis social y eso eso ha pasado siempre siempre siempre siempre los asuntos de las personas con diversidad funcional se quedan para lo último tenemos que volver a remontar a hacerlos visibles <coughs> volver a pedir cosas lo que lo que haga falta pero no puede no o sea ay no ahora no me venga usted por cómo, cómo que quiere entrar en el cine no déjeme eh, ahora es más importante el problema de, de volver a de volver a, a tener trabajo evidentemente es, es, es, es sí cuando, pero cuando hay una crisis lo nuestro va a la cola Sí. Hoy hoy pues formé parte de una charla que hubo de la Organización Mundial que era abierta para todo el público y justamente se hablaba de eso, eh, de cómo las personas con discapacidad ante esta, ante esta crisis mundial eh, quedan otra vez eh, dentro del cofre del capacitismo. Eh, sí. Comentaban que ya que está lo voy a comentar acá porque me parece interesante, que eh, hay muchas denuncias de personas con discapacidad que están en, en hospitales y que bueno, ante este capacitismo de decir, bueno, tiene menos cuerpo, tiene menos posibilidades, eh, no tenían prioridad de atención. Eh, entonces, bueno, eh, hoy la, la necesidad es humanitaria, eh, hoy la necesidad es por la vida. Eh, entonces, bueno, luchar y, y hoy reivindicar nuestro cuerpo ante esta situación eh, en todos los países del mundo, en donde somos los primeros que tenemos que ser aislados, y los empleadores, los gobiernos, la sanidad, eh, los abogados, todos, todas las personas que, que sean humanas tienen que pensar en las personas con discapacidad, los adultos mayores y en los niños. Ante situaciones de emergencia eh, y cuestiones humanitarias, el artículo 11 de la Convención Internacional pone a las personas con discapacidad como prioridad. Entonces, eh, de ahí en adelante, empezar a vernos nosotros, eh, cómo podemos empezar a construir diferentes alternativas, ya sea dentro de la salud, dentro del ocio y el entretenimiento, porque de nada sirve que a mí me dejen estar eh, en el pogo de un recital si después no voy a poder salir porque también tiene que valer mi vida. Entonces tenemos que pensar en todo, no tampoco que me dejen en la puerta y que no vea nada para después poder salir ante una emergencia. Pero digo, empezar a, a buscar esos grises, eh, esa... Eh, que no sea todo ni nada, ni, ni lo que me termine perjudicando a mi salud. Eh, y me parece que, bueno, eh, en la charla de hoy eh, hacían hincapié, y venía de la Organización Mundial de la Salud, hacían hincapié en la participación nuestra, en cómo lograr que los estados nos den participación y, y escuchen a las personas con discapacidad. Entonces, por eso que me parece interesante que nos empecemos a juntar de alguna manera. Eh, yo lo había pensado así, a nivel global, porque me parece que la tecnología acerca un montón y que, bueno, si podemos dejar material grabado como para que se acelere un poco más estas cuestiones, de aquí en adelante lo que yo propongo es eso, que nos juntemos para hablar de diferentes temas, porque quizá en España hay muchísimos más avances que en Argentina o en México, o nosotros tenemos otro tipo de abordaje a, la, a ciertas situaciones en Argentina que, que, que puedan servir para otros países. Entonces, bueno, mi, mi, mi, mi propósito, mi propuesta es esa eh, de hoy. Espero que Ok, perfecto. Pues yo creo que abono a la tuya. Creo que terminando el COVID lo que voy a hacer es, pues yo posponía muchas salidas eh, porque no tenía transporte, etcétera, muchas cosas. Pero creo que ahora sí que como le dije a un amigo, creo que me los voy a amarrar y tengo que hacer cosas que antes no me gustaba hacer. Por ejemplo, tomar el colectivo que le dicen en Argentina, Acá es de alto riesgo tomarlo, alguien con movilidad reducida como yo, entonces voy a tener que amarrármelos, enseñarme a andar sola en la calle, ir a la parada del camión. Así es, es la única forma. Que no me paraba antes. Y como buena loca que soy, los exhorto también a ustedes, queridos amigos huyidos, que nos hagamos un letrero con el hashtag orgullodisca para irnos haciendo ¿Sí? visitas en la calle. Yo, yo tengo mi hashtag que es Orgullo Diverso. Y aquí organizamos en Barcelona una marcha de la visibilidad del Orgullo Diverso. ¿eh? Sí, estuvo muy buena. yo la seguí también. Wow, hace falta unirnos más porque lo que comentaba Nati, al compartir experiencias de otros lugares nos vienen más ideas. Aquí me ven como la loca, como que soy un peligro para la nación o el Estado, porque eh, ciertas personas que están en, puer, en puestos importantes, eh, se las quieren ver como de que, ah, te apoyo, te doy, pero sí. saben que soy un piquete en el culo. Exacto, ¿No eh, tenemos que ser el grano en el culo. Exacto, tenemos que ser, tenemos que ser, tenemos que ser la hemorroide social. Ay, bueno, bueno. <risa> entonces Espera, espera, Marce, que estaba silenciado, perdón. Ahí está. Dale. Entonces, es lo que tenemos que hacer y exhorto a ser la hemorroides social para cambios en personas con diversidad funcional. Ahora sigue mi un, un, un segundo, un segundo. Sí, Javi, dale. Eh, algo, algo muy importante es: cualquier avance para las personas con diversidad funcional es un beneficio para toda la sociedad. Exactamente. exactamente. Y ese es nuestro argumento. Y no queremos caridad, queremos. Derechos de las personas con diversidad bueno, funcional. Bueno. Bien. Yo, yo, yo les cuento algo. Yo, de, al terminar este, este encierro, yo tengo ya tengo un trabajo en el cual eh, me dedicó toda la vida. Eh, yo, por ejemplo, vivo solo y yo tengo que ir al supermercado. Entonces, como acá, se me ocurrió algo, tengo el changuito de mi mamá, que iba a hacer la compra mi hija, y yo con ese mismo engancho a mi silla rueda a moto lo veo por toda la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. O sea, eh, eh, en la cual les, les cuento una cosa, se han parado colectiveros y tacheros a sacarme fotos, porque el Está único bien. loco que, que anda con esos motor por el medio de la calle, me paró un policía, le dije que yo iba a circular por el medio de la calle para que los demás me vieran, me dijo, suerte que, que no te lleven por delante, no, no me van a llevar por delante porque tiene que mirar hacia adelante, los no que anden por la calle y si no miran hacia adelante, yo les voy a tocar una bocina que me puse a mi silla de rueda para que le haga ruido. ¿Me explico? Y sí, Marce, te hago una pregunta. ¿Vos tenés que ir por sí. la calle porque no tenés las rampas? ¿No tenés el circuito accesible para el supermercado? No, la, las rampas las tengo. Lo que no tengo accesible son las bandosas de la vereda. Bien. Porque si no. Quizás una baldosa te va de cabeza. Sí, sí, sí. Siempre algo falla, porque no es que vos querés arriesgarte a que te pise un camión. O sea, no. la realidad es que algo está fallando en la seguridad y en la accesibilidad. Eh, bueno, como, como yo sigo sigo mi camino, eso no lo van a, no lo van a arreglar en Buenos Aires. Siempre que pido algo va a tardar, bueno, yo tengo que seguir como, como el auto. Vamos por abajo, vos me vas a tener que ver a mí. Yo tengo un chaleco eh, florescente, pongo una luz, tengo una luz en la silla. Y la semana que viene yo le voy a poner y voy a subir con la silla a montar arriba del colectivo, como está lo bien. Hago siempre. Está bien. Muy eh, bien, eh, yo creo que te voy eh, a copiar está... la idea para acá. Voy a hacerme más más extrema, pero lo que vuelvo al punto. Queremos fotos, queremos fotos. Ya, obviamente, eh, obviamente que hay fotos y hay videos que compartirlo tú Marce cuando lo hagas yo también lo hago pues, bien genial ya tenemos claro. algo que apostar Bolu el asado <risa> por Hola. la botella de tequila claro yo le, le prometí a María Fernanda si viene a Argentina llevarla a, a hacer un asado y llevarla a un a un boliche, que los boliches también yo gracias a los boliches he, he estado con, eh, bien eh, y, eh, He hecho, he hecho que la gente que camina normal adentro de un boliche se ponga a bailar conmigo. Muy bien, yo también, lo veré eso. Y que me sí, hagan UPA sí. cuando estoy borracha. <risa> no, no, yo al, borracho, eh, al borracho me lo manejo solo. Porque, a mí me llevaron eh, hasta UPA borracha. <risa> no, no, no. Yo... Eh, ¿Te acuerdas, Marce, que te conté que fregué mi mesita un día que me puse borracha? Bueno, eh... Yo cuando se tomo no, no conduzco, porque si conduzco me lo. No, gosto. eso sí, pero upa no pasa nada, upa te pueden llevar. Claro, pero si me va a tocar un, un muchacho la cola no quiero. Ah, bueno, ahora no, sí si me bueno. <risa> Otro tema, pasa a la página, pasa a la página. Es horario Entonces, familiar. Acuérdate que es horario familiar. ¿Cómo bueno, digo? La, cola, la cola, la cola puede ser de un animal. Claro, se claro, no, sí. la... Bueno, somos yo todos... quiero. Quiero agradecerles que hayan estado acá, eh, me siento eh, Susana Jiménez, <risa> no, no, Susana Jiménez no, mejor no. Eh, gracias por estar acá y, y por haber compartido esta tarde, que se nos hizo más corta, que aprendimos, que nos reímos. Así les que, cuento, les cuento una cosita, eh, con, con María Fernanda tenemos el programa de cachetes en la mesa, fue creado Bien. por... A la Ma María Fernanda 7 de Argentina, por si a no la... ver. A las la 7 de Argentina, ¿verdad, Marce? Sí, claro. a las 7 es mía y a las 4 de María Fernanda estamos saliendo hoy, creo que jueves, a en ese horario. Bueno, en el dale. Horario y, aquí hablamos de cosas serias, pero acá va a ser puro, pura joda, ¿verdad, Marce? Como. Como le dije a María Fernanda, la, sem la, el, la semana pasada salimos bailando. Y hoy vamos a ver qué hacemos. Voy Ahora a ver ¿sí? qué hacemos. El tema va a estar picoso porque es, no es, ¿no? Y vamos a hablar en parte de los costales de papas, en parte cuando los moteles no están accesibles. Sí, y que son moteles accesibles, tal cual. Entonces, yo yo no, ¿tabes? ¿tabes? Bueno, Después me no, no, conecto como... y les cuento mi historia en el motel accesible, inaccesible eh, en con... realidad. Conozco un hotel que está accesible para personas con discapacidad. Ah, bueno, después vamos a, a ir ahí estado? en Buenos Aires. ¡Uno solo! Bueno, Hay ¡Uno ahí. solo! Uno solo. Bueno. <risa> Habrá que ir todo ahí. <risa> claro, que es que mi amiga, que es una asistente sexual, me lo hizo me lo hizo saber para, para que yo pudiera ir si no tenía dónde cuidarme. Que bien. Bueno, muy bueno. Buen dato, buen dato, buen detalle. Muchas, bueno, muchas gracias a... Bueno. bueno, entonces nos vemos al ratito y ahora sigue Javi, perdón por interrumpir. A ver. Nada, nada, que, que me despido también. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Me encantará volver a repetir. Si esto lo podemos hacer habitualmente, se va a unir más gente. Obviamente. Tengo bastantes personas muy activistas. Por ejemplo, personas del colectivo feminista también, Nati. Bien. Y hoy, hoy invité invite a alguien, pero me dijo que hasta ahora no podía, pero creo que se van a unir. Bueno a chicos, ediciones. empezamos la semana pasada, éramos dos, después éramos tres, ahora vamos a hacer cuatro y así de a poquito. Muy bien. Vamos a multiplicar. Bueno, yo los dejo. Eh, hay, los que dejo. Multiplicar, hay, hay que multiplicar como el pan. Exactamente. Exactamente. Para la próxima... Eh, recibo propuestas y vamos a priorizar a ver cuál de todas, nos unimos ah, ahí en claro. un grupito o vemos cómo claro. hacemos priorizamos y vemos Ajá. de Ajá. qué Ajá. dale, Ajá. dale Ajá. dale, después ¿Qué, nos, qué, nos qué, comunicamos perdón, ¿qué propuestas recibís? porque ahí puede, puede haber Ajá. un montón de propuestas, ¿eh? propuestas para el... Acuérdate que es rápido, es los... eh, rápido él estoy Ajá. casada ah, bueno, bueno, está bien eh. no hay problema, no pero está casada no es castrada, así que bueno, no hay problema. Pero acuérdate que tú tú también no te andes volando porque tengo quien te jale de las orejas, ¿eh? Ah, bueno. bueno. Ah, bueno. <risa> Gracias. Nah, un beso, un beso. Gracias por que estar. a todos al rato nos vemos. Quien se quiera conectar. Si no, luego ves el video, Javi. Y los Cripple Punks. ¡Wow! Uh. Rock and roll. <risa> Nos vemos a las 7 de acá, eh, a las 4 de México. Y aquí vale, son las 9 y media. 9 y media, anda a cenar Javi. Buen día. Sí, sí. Bueno, chao. gracias, gracias por estar. Un chao. beso grande. A todos. Chao, es chao. Un placer. chao. chao, chao. Igualmente. Chao.